Hoy en Voces Paranormales vamos a hablar del fascinante mundo de la hipnosis con el reconocido hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Horacio Ruiz es un profesional de la hipnosis terapéutica con una amplia formación y experiencia que le valieron la concesión del premio Ciencia y Humanidad 2004 otorgado a la mejor labor como terapeuta. Horacio Ruiz es uno de los profesionales de la hipnosis más respetados y preparados de nuestro país director y creador del Gabinete Blue Day, presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. A su contrastable experiencia de décadas en la terapia mediante hipnosis, une su formación en hipnosis ericksoniana y patrones de cambio de EBM por la Universidad de Valencia, en hipnosis clínica por el Departamento de Salud del Gobierno de Gran Canaria y en programación neurolingüística en diversos centros docentes. Además, es autor de los libros «Curso básico de hipnosis», Guía práctica de hipnosis de las técnicas básicas a la regresión. Autohipnosis, una puerta a las vidas pasadas. Hipnosis, teoría y práctica. Cerca de 40 años de dedicación avalan su trayectoria. Hoy vamos a conocer el fascinante mundo del hipnosis con el hipnólogo Horacio Ruiz. Cierra los ojos y deja tu cuerpo completamente relajado en el lugar donde estés descansando ahora. Tómate un tiempo para acomodar el cuerpo, relajarlo y aflojarlo. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Don Horacio Ruiz, buenas noches. ¡Tan buenas las tenemos, don Raúl! ¿Qué tal, amigo? Eh, hoy esperamos aprender un poquito del maravilloso mundo de la hipnosis. Antes de nada, una pregunta que te habrán hecho cientos de ocasiones, o siempre que te entrevistan, que es, ¿qué es la hipnosis? Sí, me han hecho muchas veces esa pregunta y yo sigo también contestando casi siempre lo mismo, que es un estado de elevada sugestionabilidad, es un estado de trance, es un estado de una percepción eh, un poco diferente a, a la habitual pero que forma parte de los diferentes estados de conciencia por los que pasamos al día quiero decir que sí. hay una mayor focalización de la atención un nivel de elevada sugestionabilidad, es decir, unas características muy concretas y específicas que le llamamos estar hipnotizado pero que se dan de forma espontánea, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana sí. Pues nos vamos a levantar eh, en ese momento de transición entre vigilia y sueño... Eh, ...que estamos despertando, o sea que estamos despertando, que nos quedamos dormidos... ...igual que por la noche que también la transición entre vigilia y sueño... ...que estamos eh, quedándonos adormilados pero todavía no estamos dormidos... ...es decir, un duerme-vela, una receptividad, una sugestionabilidad... Y, ...y luego tiene un correlato fisiológico eh, eh, investigado por las modernas neurociencias... Sí. La doctora Helen Crawford dice que en estado de hipnosis la persona está polarizada hacia su hemisferio cerebral derecho, el de la imaginación, el del inconsciente, eh, el, el corte cerebral está inhibido, en fin, hay unas características psicológicas que se dan a través de del método, del ritual, de, de, del proceso de hipnotizar, pero que también forma parte de nuestra naturaleza, que se da de manera natural en muchos momentos. Y, don Horacio, ¿dónde nace la hipnosis? La hipnosis nace pues en algún momento que hay un ser humano sobre el planeta Tierra capaz de cambiar sus estados de conciencia y capaz de dejarse llevar por la sugestionabilidad o dar respuestas inconscientes automáticas. Eh, pero lo que es la hipnosis en sí es a partir de 1843, 1844, bueno, 1844 sí. y pico, ...a través de un, un neurocirujano... ...un escocés, un investigador... ...llamado James Bright... ...que, que entonces estaba de moda... ...pues lo que se llamaba... El ...magnetismo animal, de Mesmer... Eh, eh, ...había muchísima gente que... ...que a, acudía... A, ...a muchos espectáculos... ...a muchas manifestaciones, a muchas... ...exhibiciones acerca de cómo magnetizar... ...de cómo hoy en día diríamos hipnotizar... ...aunque entonces no se le llamaba hipnotizar... ...y este hombre pues... Acudió, acudió porque tenía eh, curiosidad científica, pudo comprobar que los estados que hoy llamaríamos de trance, donde la gente se relajaba profundamente o se quedaban como dormidos, magnetizados, etcétera, se daban. Él no seguía, a pesar de que era evidente que la gente entraba en trance y quedaban ahí sí. como desmayados, eh, él no aceptaba la, la idea de, de, de las energías, del cosmos, el magnetismo, que era lo que había dicho Mesmer y entonces investigó y, y pues fue a su casa, y dice que fue a su casa y notificó a su mujer la, la hizo que, que se quedara durante unos segundos viendo un objeto físico y la iba sugestionando con palabras de sueño de sopor, etcétera y a los tres o cuatro minutos pues esta buena mujer se quedó como sí. dormida y entonces dijo pues yo no he utilizado magnetismo ni energía de nada solamente le, le, la, la he sugestionado, bueno hizo la prueba con dos o tres personas, todos parece ser que era muy sugestionable, respondieron y él pudo enunciar una nueva teoría, que el, el fenómeno era de carácter fisiológico y psicológico, sí. que la fijación ocular sobre un punto provoca un cansancio en el nervio óptico, en los nervios implicados en la visión, etcétera, y que a través de sugestiones, a la mente, pues la persona quedaba como, como adormilada. Por eso le puso hipnosis del griego, que quiere decir sueño, el dios del sueño. No tiene que ver nada con el sueño, pero desde entonces, desde mesmer aquí, se dice hipnotizar y mucha gente piensa, porque esta es la imagen que se vende, de que estar hipnotizado es estar dormido y que no te enteras de nada, eso es falso, pero bueno, más o menos, el, el, la palabra hipnotismo a este estado de trance o a este fenómeno es a partir de 1840 y tantos. Yo entiendo que la hipnosis, pues ha habido un momento, pues una época ¿no? que estuvo denostada, pues supongo yo que por el tema de la hipnosis de espectáculo, ...donde hipnotizaban a cuatro personas del público... ...y les hacían hacer la, la gallina, ¿no? ¿Esto es hipnosis realmente o es espectáculo? Es, ¿Es verdadero, es falso? ¿Qué hay ahí? Bueno, es verdad en el sentido de que eso demuestra... ...que la gente tiene una sugestionabilidad muy acusada... y gente que tiene muchísima, un nivel de sugestionabilidad muy grande... Eh, ...van ya con la idea de que la hipnosis, el hipnotizador... ...es alguien que de alguna manera tiene algún poder... ...o tiene algo especial, ya van fascinados... ...van condicionados... ...y la gente... ...lo que no cae duda es que... ...mucha gente pues tiene unos niveles de histrionismo... ...de, de exhibicionismo que con tal de, de salir ahí... ...y que le monten el numerito... ...porque, eh, no sé, yo siempre he pensado, ¿no?... ...que hay que tener unas características muy especiales... ...para que en medio de un espectáculo... Eh, ...pidan un voluntario, tú te ofrezcas voluntario... salgas de delante de la gente te van a hacer, hacer el payaso, te van a hacer un sí. poquito ridículo, te van a, hacer, a satisfacer un poco el morbo de la gente. Y bueno, yo pienso, a mí, si me pide un como voluntario, no voy, digo, porque si creo en la hipnosis que me van a hacer alguna payasada de esas, pues no, pues prefiero no hacerlo. Bueno, como hay gente para todo, pues hay gente que se presta esos números, el hipnotizador sabe aprovechar esa fascinación y esa sugestionabilidad que se da a priori por aquello de los estereotipos de la hipnosis, y sabe, sabe cómo trabajar con la gente, sabe cómo sugestionarla, sabe cómo provocar respuestas inconscientes, cómo bloquear el consciente, en fin, son profesionales. Por lo tanto, eso es espectáculo y pero pero es, es real. A mí lo único que me importa de de, de, de de la hipnosis de espectáculo es, por ejemplo, las alucinaciones, eh, ver o o o oler o tocar o o sentir, gustar cosas que no son reales. En estado de hipnosis ...se ven cosas que no están... ...y cosas que no están si se ven... ...es cuando se provocan las alucinaciones... ...se engaña al cerebro... ...se engaña a, a los sentidos de la vista... ...al oído, al gusto... ...le das una cebolla, le dices que es un melocotón... ...y la persona se come la cebolla... ...y dice que está sabiendo melocotón... ...entonces, entonces estás engañando a la vista... ¿eh? A, a, ...al sentido de la vista... ...hay áreas del cerebro que son engañadas... ...el cerebro va a responder en función... ...de lo que tú le has dicho que hay o que está... ...no en función de la realidad... ...pero entonces, entonces... ...eso abre un campo de posibilidades para la investigación... ...en el campo de la medicina extraordinaria... ...porque si en estas personas, no en todo el mundo... ...pero en estas personas tan sugestionables... ...van a responder las respuestas físicas, hormonales, cerebrales, etcétera... ...hasta el gusto, en función de lo que le ha sugerido... ...en el campo de la medicina... ...tendría una utilidad práctica extraordinaria... ...por ejemplo, en el cáncer... En enfermedades parecidas, que así con neuroinmunología es una rama de la medicina, como tú bien sabes que sí. está investigando todos estos temas y, y en el, en uno de los campos donde más se utiliza la hipnosis es en oncología en, en, en operaciones y en, y en el tratamiento en sí, dentro, dentro de los mismos protocolos de, de la oncología eh, hay muchos hospitales y hay clínicos y hay oncólogos que utilizan también la hipnosis, la visualización o sea, la, la, la, la hipnosis de espectáculo para mí es interesante porque pone en evidencia el tremendo poder de la visualización de las imágenes mentales y en el espectáculo de hipnosis eh, el, se supone que la gente del público que sube al escenario antes ha estado programada o, o puede hipnotizarse en un espectáculo cualquiera ahí depende de qué espectáculos normalmente en el hipnotizador, no, no, no. A, a veces se dice que hay gente que tiene ya mucho prestigio y que no puede quedar en evidencia lo más mínimo y que ya siempre tiene gente preparada porque si le fallan alguno de los voluntarios o gente que coja al azar, pues siempre va a tener alguien ya previamente hipnotizado ¿eh? que, que en cuanto que lo saque, pues va a caer en un trance profundo. No hace falta. Yo cuando doy conferencias... Eh, los cursos y por ahí... ...sin conocer de nada a la, a la gente... pido un voluntario, el primero que sale... ...le hago algunas pruebas de su gestionabilidad... ...las típicas caídas hacia atrás o hacia adelante... ...en fin, algunas de estas así de... ...de bloquear el consciente para actuar... ...sugestivamente sobre el inconsciente... ...y la gran mayoría, salvo excepciones, responde muy bien... ...por lo tanto, no tiene... ...no tiene mayor misterio... ...la gente, estamos muy predispuestas... ...y el profesional sabe, sabe qué hacer... ...para sugestionar a la persona... ...entonces no necesariamente está preparado... ...salvo... ...lo que sí está preparado y grabado y todo... ...por lo general son... Eh, ...la hipnosis que vemos... ...por ejemplo en televisión... ...ahí sí, ahí sí. no pueden correr el riesgo... ...de que salga uno que sea... Eh, ...muy resistente y, y que no puedan hipnotizarlo... ...y el numerito y el espectáculo, no sé... ...entonces sí, eso ya está preparado... ...se le ha dejado... ...la, or la llamada orden poshipnótica... Y eso hace que, ante un gesto o una palabra clave que, claro, el público no sabe, pues el hipnotizador ya ha dejado previamente hipnotizado con esa palabra clave, con esa anclaje a la persona. Y eso, delante de las cámaras, pues parece que, que solamente el hecho de mirar o de decir, duerme, la persona se quedado dormida, y lo que no saben es que eso ya está preparado. Ahí sí suele estar preparado. Tenemos que decir para lo, los oyentes, sobre todo los más escépticos, que cuando vean este tipo de programas, no es que estén cometiendo ningún tipo de fraude, simplemente que han estado seguramente programados antes para poder sí, ser hipnotizados después. es real, lo que se está viendo claro. es real. Pero es real y se da, y se da. Eh, es una hipnosis auténtica, porque la gente previamente, no solamente ha sido hipnotizada, sino porque la gente previamente, los que se ofrecen voluntarios, eh, colaboran totalmente y se dejan hipnotizar. No, no, no se ha hipnotizado en contra de su voluntad a nadie. Toda hipnosis es autohipnosis, y en general, pues, por principio, podemos decir que no se puede hipnotizar a nadie, que no quiera ser hipnotizado. La gente que sale ahí ha sido ya preparada, es real, pero han querido ser hipnotizados. Tiempo de misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com en busca de la verdad. ¿Qué personas pueden ser hipnotizadas? Como base fundamental, eh, una persona que tenga sus capacidades cognitivas equilibradas, que no tenga ningún trastorno, eh, demencia senil, eh, personas con la mente muy dispersa, mayores, niños, eh, síndrome de Down, grave, agudo, todo este tipo de cosas, no. No pueden ser hipnotizados. Una persona, vamos a decir, lo que llamamos normal, ¿no? que, bueno, sí, que entienda que esté equilibrado, que es una persona que entienda las cosas, las sugestiones que tú le dices, etc., entonces puede ser hipnotizado. Entonces... Porque él quiere, porque él coopera y, y, él, y, y sobre todo son hipnotizados los que tienen una gran capacidad de imaginar, de visualizar, que tienen mucha sensibilidad, que son muy sugestionables, que tienen una capa al decir muy sugestionables no quiere decir que sean muy inocentes, no, al contrario, tienen una gran capacidad de visualizar, de formar imágenes y eso es una potencialidad de la mente, no es un defecto ni es una debilidad, ¿eh? sino todo lo contrario. Entonces, esa gente puede entrar muy bien en hipnosis. Este valiente, además no tiene miedo ni nada, porque mucha gente no se deja hipnotizar, se las dan de intelectuales o de científicos, o de a mí sí. no me hipnotizan porque piensan que ser hipnotizado es demostrar debilidad psicológico-mental y lo único que tiene en el fondo es un miedo y una resistencia de mucho cuidado. Se ha oído por ahí, que también es un mito, ¿no? que uno cuando está hipnotizado, el hipnotizador puede hacer cualquier cosa con esa persona, y esto no es así, ¿verdad Horacio? No, si fuera así, yo llevo 37 años en estos monasterios, sería multimillonario <risa> me habría comprado una isla en el Pacífico y viviría pues como no, habría, habría, habría dado hacia el bolsillo a mucha gente y sí. bueno, a lo mejor, si esto fuera un poder así como dicen los estereotipos, pues yo sería el presidente de España, el gobernador yo que sé, tengo un país claro. de toda Europa <risa> nada, eso son tonterías y estupideces que parece mentira que, que, que las mentes que se supone que son medianamente serias y coherentes y y de sentido común, pues crean esas tonterías abogadas. Es decir, yo no puedo coger una persona, hipnotizarla y, y, por ejemplo, dar una orden de tienes que asesinar al presidente. Sí, lo podrías hacer si es un terrorista. Tú imagínate un terrorista, no hace falta citar siglas porque los conocemos aquí en España. Que, ¿Qué es lo que hacen? En nombre de la patria, en nombre de unos ideales, de una raza y de no sé cuántas cosas, pues fíjate tú la que ha liado el nazismo, imagínate tú el nombre de la raza y no sé cuántas cosas tal, el fundamentalismo islámico fíjate tú la que está liando en el nombre de un dios que no le han visto vamos ni, ni, ni, ni de broma o sea, todas sí. no son sugestiones te dicen, te lanzan, te meten te graban una serie de programas de cuestiones sociales, políticas, religiosas, que si Dios por aquí, que si la patria por allá, que si... La... Y entonces surgen los nacionalismos, los extremismos, y, y, y las guerras, las guerras religiosas, que es la, el mayor espanto, ¿no? Porque sí. en las guerras económicas todavía estaría más justificado en el mundo material, pero que la gente se mate en nombre de... Se supone que un Dios que nos ha creado a todos... O sea, sabe cómo está el mundo? Pues, pues ahí está, si es que ahí está la explicación, claro. Claro que a la gente fanática, un psicópata, una persona... Que, que le, que le dicen, mira, te voy a dar mil euros o dos mil euros y matas a tal. En los sicarios, esta gente que anda sí. por ahí, hace poco salió en televisión, tipo, no me acuerdo si por tres mil o cuatro mil euros, le dicen a quién tiene que matar, le da la fotografía y lo matan. ¿Por el dinero? ¿Por la sugestión? ¿Qué? Pues ya está. Si eso lo hace, quiere decir que hay una predisposición. predisposición. Pues si a un psicópata de estos eh, le haces una hipnosis, y le dices que mate, no, no es porque la sugestión hipnótica vaya a tener el poder sino que ya tiene la predisposición hay que tener mucho cuidado con la gente que hayan intentado suicidarse eh, personas que ya eh, tengan estos cuadros no suicidas, etcétera, porque todo es claro que le puedes dar un empujoncito pero no hace falta un ritual hipnótico para ello, cuatro palabras y, y, y se lanzan por, claro porque ya tienen la predisposición, pero las personas normales pues es prácticamente imposible porque, porque no, tú, no, tú no pierdes la conciencia, tú tienes control en todo momento de todo, y si alguien te dice un disparate, tú sales de, del estado de hipnosis y te vas para tu casa o lo mandas a paseo al, al tipo que te esté diciendo algo. ¿no? Tenemos entonces como también como un policía interior que nos dice lo que debemos hacer y lo que no, ante una orden de un, de un hipnotista. Sí, lo, los mecanismos de defensa inherentes eh, es algo parecido a tu, un sueño un sueño de estos... Una pesadilla, que lo estamos pasando fatal, que, que hay taquicardia, sudación, que nos despertamos horrorizados por la pesadilla, porque nos caemos por un abismo, porque nos persigue un monstruo, yo que sé, ese tipo de pesadillas que todo el mundo conoce. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algo dentro, una entidad que te despierta, y entonces suspira y dice, menos mal que es un sueño, ¿no? Entonces, eh, la, en el estado de hipnosis, bueno, y, y en el sueño, estás verdaderamente inconsciente, y aún así te despiertas. Sí. Entonces... La hipnosis nunca, nunca, nunca pierde la conciencia. La conciencia siempre está presente. El corte es con sus funciones cognitivas, lo que es la conciencia, la voluntad, siempre. Lo que sí se sabe, además científicamente, el doctor William Croger, Helen Cranford y un montón de investigadores siempre dicen: se inhibe el corte, se ve el pensamiento racional de la voluntad, se inhibe, se bloquea, está ahí tranquilo, pasivo. Y los la, lo que ve la persona, lo que le dicen, lo que le sugestionan, entra y, y las funciones psíquicas que, que se hacen cargo de esos estímulos, de esa información, es el cerebro derecho, es el de la imaginación, es el que funciona por simbología, por analogía, eh, no, no es una, un cerebro, el cerebro derecho racional, analítico, sino intuitivo, holístico, entonces todo va a parar ahí. Y, y va funcionando y va haciendo todo lo que tú le dices que sea coherente y sobre todo de cara a la finalidad que persigue, que es curar, sanar, lograr un objetivo, por eso se utiliza en miedos, en fobias, etcétera, ¿no? Sí, que eso ahora... La persona hace todo, pero en no, el momento que tú le dices algo, el, el consciente puede ocupar el lugar que le corresponde y te se acabó aquí no hay, no hay más. Formas de hipnotizar a una persona, hay varias. Siempre he pensado ¿no? que el que hipnotiza utiliza un péndulo. Pero no es así, no tiene por qué, ¿no? No, se puede utilizar el péndulo, se puede utilizar la palma de la mano, se puede utilizar la luz, se puede utilizar una puerta que abre y cierra, se, en la sirena de un ambulante que pasa por la calle a toda velocidad y te casi te seca de la relajación. Y, sí. y, y por ejemplo, si nos metemos en la llamada hipnosis erisoniana, de hipnosis naturalista. ...por pues la misma respiración, la misma temperatura... ...el peso del cuerpo, la posición... ...o sea, to, todo lo que está presente en la experiencia... Eh, ...cuando se está realizando una hipnosis puede ser utilizado... ...el contacto de las manos, tocar ciertos puntos sinógenos... ...como la raíz de la nariz... Eh, y, ...y la misma respiración... ...o que cierre los ojos y que evoque una experiencia... ...que sea agradable y relajante... Eh, ...y son entre las muchísimas formas que tiene de hipnotizar... ...pues a veces le decía, cierra los ojos y evoca... Eh, estos, ...estas noches de atrás... Cuando te estabas quedando profundamente adormecido o adormecida, evoca esa sensación de sonolencia, de pesadez, cómo te vas sumergiendo en el sueño y con una voz monocorde, con un ritmo, eh, acompasamiento respiratorio, entonación, ritmo de voz, etcétera. A los 5 o 10 minutos, si tú cierras los ojos y evocas cuando te estás dormido, te estás quedando dormido en la cama, va, en 5 o 10 minutos ya estás por lo menos adormilado, evocando una experiencia que tú tienes, la memoria celular está grabado todo, tú lo evocas eso y vuelves a reproducir en ese momento ese estado de sonolencia. O sea, es fácil eso. Esto sería la hipnosis ericksoniana, que se diferencia de otro tipo de hipnosis porque la ericksoniana juega más con la imaginación, con la palabra. Bueno, todo es por la palabra, lo que pasa es eso, sobre todo en la forma, en la hipnosis... ...clásica, formal, que todos conocemos, péndulo, mirada, el que lleva el papel, el, el que manda, el que dirige, el, el que sugestiona, el que ordena... ...y el que se supone que es el que produce el fenómeno es el hipnotizador. Eh, ahora tu brazo está rígido, cuenta hasta tres, se vuelve rígido como una barra de acero, da ciertos golpecitos, etcétera... ...y eh, realmente el que ha, ha, ha colocado el brazo rígido, el que ha producido la rigidez, es la persona ante, eh, vamos a decir, las órdenes o sugestiones autoritarias del hipnotizador. La hipnosis seriasoniana lo que te diría es, muy bien, y ahora poco a poco, con cada nueva inhalación, tu brazo va elevándose, y poco a poco, con cada inhalación, vas tensando el brazo, tensando el brazo, sienta, recuerda, imagina que tu brazo es una barra de acero, etcétera. Se sugiere, se pide, se pide la colaboración. Se trabaja con todo, por eso se le llama naturalista, se trabaja con todo lo que está presente, la ropa, el calor, la temperatura. Edison trabajaba con metáforas, con cuentos, con parábolas, eh, para trabajar el, el misterio de Derecho y activar los recursos simbólicos y metafóricos del inconsciente. Eh, Edison, la hipnosis erisoniana, participa de, de una cultura, de una forma universal de producir cambios y elevar eh, pensamientos, imágenes, concepciones, significados, ...simbólicos, metafóricos... ...que es lo que han hecho todos los grandes maestros... Eh, ...tú coges la, la historia de, de, de Jesucristo, de Jesús... ...en la Biblia y, y enseñaba en forma de parábola... ...no hablaba directamente, sino en forma de parábola, ¿no?... Eh, sí. ...Buda también, la, to, to, to, todos los grandes personajes de la historia... ...siempre han enseñado, y sus enseñanzas han quedado... ...a través de los siglos, con el lenguaje metafórico simbólico... ...que es una forma de trabajar directamente... ...sobre el hemisferio derecho, inhibir o bloquear... ...colocar en forma pasiva a la izquierda, el racional, el analítico... ...y Erickson utilizaba mucho las metáforas... ...y contar historias personales, cuentos, etcétera... Eh, ...también para sortear algo que en psicoterapia... ...ya desde los tiempos de Freud, de Simon Freud con el psicoanálisis... ...se sabe, cualquier psicólogo sabe o debería saber... ...cualquier psicoterapeuta sabe o debería saber... ...que en toda acción terapéutica de un miedo, de una fobia... De adelgazar tabaco, etcétera, etcétera... ...siempre antes o después surge la resistencia una parte de la mente inconsciente que no quiere el cambio a pesar aunque, aunque el cambio supuestamente para el consciente sea bueno y positivo se dice que va a ser que va a curar de eso que va a sanar que eso va a liberar de la fobia que va a eliminar el tabaco bien sabemos la experiencia eh, la mayoría de la gente sabe que hay siempre una parte que te impide eh, dar eh, ese paso mm, hay un bloqueo hay algo que, que se resiste bueno pues eh, con la con la hipnosis trabajando con el hemisferio derecho con la metáfora, con la simbología, al estilo de cristianino, se resuelve en la mayoría de los casos satisfactoriamente. Esto me, da, me hace pensar ¿no? en aquellos, ya antes has mencionado a Buda o Jesucristo, en aquellos eh, líderes políticos que también pueden utilizar este tipo de técnicas, a un nivel a lo mejor más superficial, ¿no? para poder sugestionar a la población. Yo no me acuerdo si fue precisamente contigo alguna vez, Visto sí. que hemos hablado que uno de los grandes hipnotizadores que ha conocido la historia era Hitler. Sí. <ríe> Aunque yo sepa, Hitler no, cogió, Hitler no cogió nunca una pistola y obligó al pueblo alemán a hacer lo que hizo, no sino sí. que a través de la palabra, a través de sus discursos y a través de, de, de eso de la raza aria y todas esas historias, no bueno, por supuesto que hay que hay muchas explicaciones de por qué, etcétera, no pero. ...a la base, el fundamento de cómo... ...a una nación tan culta, tan avanzada... ...en eh, fin, que no, que no es un pueblo ahí subdesarrollado ...sino todo lo contrario, ¿no?... ...en Occidente pues es una de las... ...grandes potencias, una de las... ...más importantes potencias en todos los campos... ...ciencia, eh, industria, trabajo, etcétera, en todo... ...y cultura, etcétera... ...y sin embargo, este tipo que al que lo pintan... ...como un chalado, un loco, un desequilibrado, un etcétera, etcétera... ...pues, eh, pues ¿cómo, ¿cómo pudo...? Ah, ...se dice que a tres cuartas partes del pueblo alemán que ya es un montón de millones lanzarlos a, a, a detrás de sus consignas pues es que lo que hacía lo, los hipnotizaba sino una hipnosis hombre, un poco un poco discutible para los fines pero la, eh, volvemos a lo de siempre bien sea en espectáculo bien sea en terapia bien sea siguiendo a los líderes políticos a los líderes religiosos lo que nos invita es que el, lo que nos indica esto es que el ser humano que se cree muy evolucionado y muy dueño de sí mismo, es una persona que tiene un 4, un 5, un 6% de consciente, un noventa y tantos por ciento de mente inconsciente, que hay un nivel de, de sugestionabilidad, unas carencias, etcétera etcétera tremendas en las personas y que el listo de turno pues te puede manejar con la política, con la religión, de cualquier manera. Hitler eh, y todos los grandes personajes de esta historia lo demuestran. En los hipnotizados de espectáculo lo demuestran. Y lo, lo, la única diferencia que hay en un hipnoterapeuta es el que se supone que maneja precisamente esas funciones para curarte un miedo, una fobia, etc. Esa es eh, la ventaja, gran ventaja, por supuesto. Pero lo que nos está hablando es de la naturaleza de la psique humana. Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. Tiempo de en busca de la verdad una de las preguntas que seguro que alguno de los oyentes estará haciendo es si hay alguna similitud entre estar en un estado hipnótico y en un estado de trance pues a través por ejemplo de un ritual chamánico pero no, mismo. son niveles de trance tú te quedas viendo la televisión un rato te identificas con el programa porque te gusta, te identificas mentalmente, emocionalmente, te, te, te distraes, te disocias de todo lo que te rodea, incluso alguien a tu alrededor puede hablarte y, y no le escuchas o le dices, no te he entendido, repítemelo, porque estás identificado, has focalizado la atención. Eh, miles o millones de, de espectadores, eh, semanalmente, los sábados o los domingos o los días que jueguen, en el partido de fútbol están hipnotizados con su equipo, con sus colores, que es el penalti por aquí, que es el penalti por allá. pelean discuten, gritan, chillan. Eh, se han distraído, a, se han disociado absolutamente de todo y están plenamente fanáticamente identificados pues con las maniobras y las cosas que están haciendo los futbolistas. Se han olvidado de todo, de, on, de quiénes son, de, de la familia. Se han olvidado de todo. Están totalmente absortos, identificados, en una corrida de toros, en el fútbol, en el cine, en todos los sitios, haciendo el amor, el sexo, es uno de los grandes... Eh, una gran experiencia hipnótica que hay, si es que formo parte de la vida. ¿Qué diferencia hay entre la hipnosis terapéutica y la hipnosis clínica? Es lo mismo. La hipnosis clínica, eh, bueno, si nos queremos poner como muy puntilloso, diríamos que la hipnosis clínica es la que realizan los clínicos, eh, los psicólogos clínicos. Eh, o sea, no todo psicólogo es psicólogo clínico. Una persona termina sus cuatro años de carrera y ya está, luego tiene que hacer tres años más. De, ...del PIR para que en un clínico donde sea, para que, bueno, aprenda lo que es la clínica de sí, ¿no? Trabajar psicológicamente con las técnicas que le han enseñado, pocas, se han enseñado en la universidad... ...y entonces tendría la categoría después de 7, 8, 10 años de estar estudiando, de ser psicólogo clínico... ...que parece ser, no estoy seguro, pero parece ser que son los únicos que realmente podían hacer terapia o psicoterapia. La diferencia es... ...que te, tú tengas esa titulación de clínico... ...y entonces lo que haces es, soy psicólogo clínico... ...o trabajo con la hipnosis clínica... ...pero, estas son palabras, eh, eh, terapia, la hipnosis se utiliza en terapia... ...terapia es una acción a través de la cual, de las maniobras... ...de lo que te dicen, e imágenes, etcétera... Eh, ...provocan cambios físicos, provocan cambios emocionales... ...cambios fisiológicos en tus procesos cognitivos, etcétera... ...y a eso le llamamos hipnoterapia o le llamamos psicoterapia de hipnosis o hipnosis clínica pero viene a ser lo mismo, depende, depende que qué haga, yo no puedo hacer hipnosis clínica porque no soy psicólogo, yo tengo formación en hipnosis eh, erisoniana, en, en hipnosis naturalista erisoniana y patrones de cambio DBM de por la PNL, por la Universidad de Valencia, pero no soy psicólogo, es que no hay en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo hay ninguna carrera, ningún estudio académico universitario de, de hipnosis ...es un complemento, técnicas se enseñan... ...pero nadie, o sea, nadie puede decir... ...no, no, yo soy inólogo clínico oficial... ...eso es falso, nada... ...has podido, en la carrera de psicología... ...no te enseñan en hipnosis... ...lo que pasa es que en la universidad... ...luego te dan talleres, te dan máster... Eh, ...a la que puede acudir, pues, eh, no, eh, gente que sea ingeniero... ...gente que, que tenga otra titulación... ...que no tiene absolutamente nada que ver con la psicología... ...y bueno, has hecho tu, tu formación en hipnosis... ...porque el psicólogo en sí, no, no... no ...bueno, la mayoría de los psicólogos formados en, en la universidad... No tienen ni idea de hacer hipnosis. Si, si quieren formarse, tienen que hacer luego cursos o máster especiales y aparte de la carrera. No hay ninguna carrera universitaria. Nadie puede decir que es hipnólogo o clínico ni nada porque no lo es. No existe esa titulación académica. A pesar de ello, tú incluso obtuviste un premio de Ciencia y Humanidad en el 2004 a la mejor labor como terapeuta. Bueno, yo es una asociación de periodistas libres, una asociación... Eh, nacional ...que organizó una serie de jornadas llamadas eh, Ciencia y Humanidades... ...y durante estos años que daban estos premios... ...pues que estaba patrocinado por la, el Ayuntamiento de Cáceres... ...y por la Diputación de Cáceres... ...y entonces lo que querían era eh, hacer una especie de reconocimiento... ...de las personas, medio de comunicación, periodistas... Eh, profesionales de la salud, y, y bueno, incluso cantantes, gente en el mundo del arte, eh, que se hubiera en los últimos años destacado, que fueran un poco como portavoz o protagonistas de, de la labor que desarrollaban y aquel que se hubiera, que hubiera destacado más de, del resto de sus compañeros Por ejemplo, pues en el mundo del periodismo pues fue Luis del Olmo, el que fue le dieron también ese premio, eh, Baltasar Madro, que entonces llevaba ...la televisión, el programa de informe semanal... ...un hombre, bueno, pues informe semanal... ¿la? ...aquellos años también eh, dirigidos por él... ...pues fue un, un programa, sigue siendo un programa importante... ...y él había hecho una gran labor... ...bueno, fueron, fueron o fuimos m, varios profesionales de distintas ramas... ...que tienen que ver con la cultura, repito, con el arte, con la terapia, etcétera... ...que a, a juicio de esta gente nos habíamos destacado más... ...a mí me sorprendió mucho, ¿no? ...porque hay mucha gente por ahí en el mundo de las terapias... Lo que pasa es que haciendo un recuento eh, en el mundo de la hipnosis, eh, en el mundo de la hipnosis eh, relativa a la terapia, no no no hipnosis de espectáculo, sino hipnosis de terapia, de terapia, aplicada a terapia, en esos años no había nadie, nadie en España que hubiera realizado tanta divulgación del uso terapéutico de la hipnosis a través de la publicación de libros, de apariciones en programa de radio y televisión, fue la época en la que yo había aparecido muchísimo en programas ...de Radio Televisión con el doctor Fernando Jiménez Deloso, ...con Concha García Campoy, con Andrés Averasturi... ...incluso en Canarias ahí, RTI, Radio Televisión Insular... ...durante un año eh, dirigí y presenté un programa de, de hipnosis... ...ahí en la televisión, habían hecho muchísimas entrevistas... ...había colaborado con varios periódicos... Eh, ...con artículos eh, mensuales, en fin, un poco el resumen... No, no ...dijeron, hemos estado buscando a ver quién es el que más divulgación terapéutica, digamos, ¿eh? eso es, hay que aclararlo y hemos visto que el, que el currículum más, más elevado es el tuyo no quiere decir que no hay otras personas con tanto más mérito, con tanta o más preparación, pero que lo hayan divulgado públicamente No, yo tuve la suerte de que al estar tantos años, más de 10 años, con el doctor Jiménez Deloso, pues me pude proyectar en los medios de comunicación con periodistas de la talla que te que acabo de sí. mencionar y eso fue lo que, que bueno, creo que fue lo que decidió que esta gente me diera a mí el, ese premio, ¿no? Ya has explicado un poquito qué es la hipnoterapia, pero ¿qué cura a través de la hipnosis? ¿Qué se puede curar? Si es un estado de confianza Raúl, pues quiere decir que la, la, la hipnoterapia, la hipnosis en sí como método no cura nada porque no sería correcto, y creo que también alguna vez he hablado contigo personalmente sí. de esto, que no, no cura nada, es un estado, por, por eso lo hemos dicho algunas veces así un poco en, en forma coloquial, una persona está hipnotizada bien y ahora qué, está sugestionada bien y ahora qué, pues le pones a cuatro patas a hacer la gallina o a hacer el tonto como en el espectáculo o realizas una terapia. Eso es lo que diferencia. Es un estado... Eh, los clínicos, a partir del año 80 aproximadamente, un grupo de, de clínicos, de psicólogos oficiales clínicos, ¿no? Pues Skinner Smith y otros más, pues eh, hicieron una investigación a ver cuál de las eh, corrientes de psicología, cuál de las escuelas, de las técnicas de psicología oficiales, cognitivas, conductuales, sistémicas, psicodinámicas, etcétera. cuál era la más eficaz a la hora eh, de, de hacer terapia, de hacer psicoterapia con los pacientes, fóbicos, etcétera? Y, vamos, lo que este estudio de, de meta-análisis demostró es que cualquier, cualquiera de estas maniobras, cualquier psicología, la cognitiva conductual, por ejemplo, si el psicólogo oficial realiza eh, la... Um, el abordaje terapéutico con las técnicas de cognitivas conductuales o sistémicas, lo, lo que sea, lo hace en hipnosis, eh, su acción es más eficaz y más eficiente. Eficaz, que complementa, desarrolla mejor la técnica, es mm, complementaria, la magnifica. Y eficiente, eficiente es que va a necesitar menos sesiones. Si, si se dice en psicología oficial, o alguna vez yo he oído decir que cuando una persona va a un, a un psicólogo clínico... Y, y este no invierte más de 25 sesiones en, en ayudarle a sanar, a liberar su problema, que se considera una terapia breve, a mí me parece una exageración, pero bueno, eso he oído decir, ¿no? Pues bueno, sí. pues con la hipnosis lo conseguirías en 4 o 5. Quiero decir que la hipnosis es un coadyuvante, un, un amplificador, un potenciador de cualquier técnica que tú utilices. Aún así, sirve también para más beneficioso para gente que tiene a lo mejor fobias o dejar de fumar, o eso más conocido, ¿no? ¿Pero la hipnosis también puede llegar a curar enfermedades? Dicho así, parece exagerado. Sí. Yo creo que lo más correcto sería decir que la hipnosis, si es un potenciador, eh, se sabe, por ejemplo, que la hipnosis actúa directamente sobre zonas subcorticales. tálamo hipotálamo, sistema límbico, ambígala, todo lo que tiene que ver con la memoria, todo lo que tiene que ver con la parte emocional, todo lo que tiene que ver con los impulsos, con la fisiología, incluso con el trabajo homeostático el sistema inmune se trabaja se incide directamente la hipnosis en este caso las acciones que se realizan en estado hipnótico como las imágenes etcétera van a trabajar directamente sobre respuestas subcorticales sobre el tálamo sobre el sistema emocional el sistema límbico etcétera y eso se sabe se sabe científicamente por ejemplo en cáncer en intervenciones ...con problemas de cáncer en oncología... ...se está trabajando mucho con la hipnosis... ...con la visualización, con las imágenes mentales... ...porque se sabe que actúa directamente... ...sobre el sistema inmune... ...y al trabajar directamente sobre el sistema inmune... ...va a reforzar todos los mecanismos de sanación... ...regeneración celular... ...y luego trabaja a nivel psicológico... ...una persona deprimida, una persona angustiada... ...una persona traumatizada... ...sin ilusión, sin ganas... Por vivir todo eso, todo eso, por todos los componentes sugestivos, psicológicos, simbólicos, etcétera, y directos, el mensaje directo de, la, de lo que va a dirigir el profesional en estado de hipnosis, va a actuar directamente eh, en, en, en, permitiendo este, esta, este correlato fisiológico entre el cerebro, áreas del cerebro, la mente, todo esto eh, se produce a través de las sugestiones, de las imágenes, de las palabras y. ...va a llegar directamente al cerebro derecho... ...va a llegar directamente a, a activar las funciones del sistema límbico... ...de lo que tiene que ver con el tálamo, con el hipotálamo... ...a una persona, eh, tú le dices que cierre los ojos... ...que imagine un paisaje X... ...o que estás exprimiendo está un limón y que estás y que las gotas eh, frescas de ácidas del limón caen sobre su boca y empieza a, a salivar... ...has engañado al cerebro, porque el cerebro da respuestas salivares y, y hasta jugos gástricos en función de lo que le has sugestionado... ...todo eso se propicia con el estado de hipnosis... ...entonces la hipnosis cura no, la hipnosis ayuda a, a que los mecanismos de sanación y de activación y de regeneración celular, de potenciación... De, de la persona a nivel mental, a nivel emocional y a nivel fisiológico se activen. Entonces, por eso por eso se está trabajando directamente sobre eh, el cáncer, sobre este tipo de problemas como una técnica eh, complementaria, como un coadyuvante a los protocolos oncológicos, por ejemplo. Date cuenta una cosa, cuando sí. la gente dice que ha curado por la fe porque cree en la Virgen, porque ha ido a Fátima, porque le ha puesto una vela a San Antonio y este la ha curado. Eso es un proceso hipnótico. Se sugestiona, sí. cree en ese santo, cree en el poder del santo, se anima, se estimula, tiene ganas de vivir, etcétera, etcétera, y está trabajando directa, indirectamente, sobre el sistema inmune. Luego dice que ha sido la Virgen. Bien, vale, yo ahí no lo voy a discutir. Eso es cada uno. Pero se sabe físicamente. Yo he tenido gente en Estados Unidos que han sido operados de cáncer en Estados Unidos, y allí los médicos le han dicho, aquí en Estados Unidos. ...en oncología sabemos... ...que la gente que tiene fe... ...la gente religiosa, etcétera, etcétera... ...normalmente ante estas enfermedades del cáncer... ...funciona mucho mejor... Eh, ...se activa su sistema inmune... ...más repercutir en su salud... Eh, ...tiene mayor calidad de vida... El, ...el tiempo de recuperación de algo... ...incluso más fuerte... Dice, ...no lo podemos demostrar científicamente... ...pero sabemos por la experiencia... ...que la actitud de la gente, la mente... ...la acción de la mente... ...sobre el cuerpo, sobre el sistema inmune... Juega un papel extraordinario. Por eso dicen los médicos, perdón, Horacio, que eh, las personas optimistas ¿no? ante una enfermedad grave incluso pueden tener mayor pronóstico de, de alargar su vida. ¿no? Yo tengo bastantes casos que me consta, esto eh, informan estadísticamente eh, cáncer de hígado y otros parecidos, de decir, oye, en un año, dos años como mucho, y la persona con ganas de vivir, con ilusión, etcétera, etcétera, motivada porque tiene cosas por las que luchar, cosas por las que vivir. ...con la medicina que le han dado y trabajando con hipnosis... ...en mi caso concreto podía dar testimonio y, y dar informes detallados de todo... ...dar más cosas que me han, casos que me han permitido las personas relatarlos... ...y requiere el caso para, no sé, llevar un mensaje de trance a la gente... ...y no solo yo, cualquiera que esté trabajando profesionalmente, seriamente con la hipnosis sabe, sabe y los doctores Bernie Sigel y Carl Simonton y otros de Estados Unidos, médicos, oncólogos, cirujanos han escrito libros hablando sobre la acción de la mente a través de la hipnosis, sobre, sobre la salud y eso se sabe científicamente la ilusión, como tú dices, las ganas de vivir va a jugar un papel importante sobre el sistema inmunológico y el sistema inmunológico reforzado con ganas, con ilusión etcétera pues a, a veces marca la diferencia entre morir o, o vivir pues 10, 12 años más por ejemplo, que yo así en ya muy fuertes y muy aparentemente terminales, pues para la sorpresa de la medicina, y esto lo saben todos los médicos, o deberían saberlo, que estos factores son los que determinan que la persona muera en 8 o 10 meses, como le ha dicho el médico, porque estadísticamente la gente muere así, o que 10 años después todavía esté vivo y algunos con muy buena calidad de vida. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempo de .com, en busca de la verdad. Ahí a mí me sorprendió una, una, en una sesión que vi cómo eh, le clavabas una aguja pues a una mujer y no sentía ningún dolor en estado de hipnosis. El proceso es el mismo, ¿no? Ahí supongo que a, que a través de la hipnosis ha hecho que el cerebro genere pues endorfinas o algo, o morfina, no sé, qué, no sé qué es lo que debe sí, generar endorfina. el cerebro, ¿no? para inhibir el dolor. Sí, lo has dicho. En primer lugar hay una disociación. Eh, pues, lo que te he dicho antes, si tú le das una cebolla pero has dicho que es un melocotón y el gusto, el, la vista y el gusto responden a lo que tú le has dicho, ha obedecido, el cerebro reconoce entonces y segrega las sustancias apropiadas para eh, saborear el melocotón y ignora la cebolla que realmente está eh, ingiriendo. Entonces, por eso te he dicho que el, el mundo del espectáculo también tiene cosas interesantes. Toda una persona le dices que esa mano está dormida, que está anestesiada, y le dices que puede notar algo, pero que no va a sentir ningún dolor. Tú clavas una aguja y el cerebro va a responder en función de lo que le has dicho. Eh, es curioso, la doctora Helen Cranford, en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, con resonancia magnética funcional, lleva ya 30 años investigando en el mundo de la hipnosis y los correlatos fisiológicos del cerebro-hipnosis, y dice que el cerebro segrega sus propias endorfinas, cuando tú le has dicho eso, y sí. que la, eh, las funciones de impulsos eléctricos o nerviosos, son exactamente igual, es decir, eh, es la, la parte posterior del cerebro, de, de la nuca, el sistema nervioso, el que recibe un impulso de dolor. Este, este, este impulso lo lleva a la parte frontal del cerebro y ahí es donde dice, ahí me duele, ¿no? Es una sí. cuestión de milésimas de segundo, uno reacciona. Pues ahí esa parte lo ignora. Los impulsos eléctricos los nerviosos llegan, es igual, el pinchazo lo recibe y los estímulos nerviosos son exactamente igual, porque no hay un cortocircuito, ni han metido ninguna anestesia ni nada. Pero. La parte frontal, que es la que se encarga de evaluarlo, digamos, emocionalmente, dice, no hay dolor, me han dicho que no hay dolor, y responde, no hay dolor. Y se sabe que segrega sus propias endorfinas ¿eh? para que no haya dolor. Eso son experiencias en personas muy sugestionables, con relativa rapidez se puede hacer. Eso nos habla del tremendo poder de la mente, pues para manejar estímulos, respuestas, etcétera Así que si un cerebro es capaz de hacer eso, pues no es de extrañar, anular el dolor, clavar una aguja, hay eh, se les trae una pieza dentaria y hay gente, hay gente, no todo el mundo, hay gente que entra en hipnosis, se puede manejar bien las sugestiones, se les puede extraer una pieza dentaria eh, sin anestesia química, hay una mayor vasoconstricción quiero decir que se sangra menos, el tiempo de, de, de recuperación más largo, la persona no tiene por qué sufrir ese miedo, esa ansiedad, hay gente que se marea antes ...solamente la, la, la, la imagen de, de la unja pinchándole, etcétera... ...y el cerebro va a responder físicamente con sus endorfinas... ...con sus sustancias químicas, con sus respuestas... ...en función de lo que se le ha sugestionado... ...por eso esto, la, la hipnosis en cirugía, en medicina... ...desde siempre, no olvidemos... ...y creo que también, no sé si me fuiste tú... ...uno de los primeros que me lo mencionaste o me lo recordaste... ...que don Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de Medicina... ...don Santiago sí. Ramón y Cajal trabajaba con hipnosis cuando su mujer iba a dar a luz la, él la hipnotizaba preparación al parto a muchos de sus pacientes les hacía también hipnosis sin renunciar a, a todos los implementos científicos que él tenía él también trabajaba con la hipnosis es que la hipnosis tiene unas eh, propiedades o, o, o capacidades recursos extraordinarios para ayudar en el campo de la clínica a unos niveles extraordinarios lo que pasa que bueno pues aquí como, como lo que priva es la técnica o el método que haya un laboratorio que haya millones detrás, pues <ríe> la hipnosis que no tiene ningún laboratorio, que es un proceso natural y que es devolverle al ser humano el poder que tiene de manejar su mente, pues parece que no hay mucho interés en que se conozca. Lo que sí que es cierto es que al final la hipnosis no es como alguien puede pensar que es magia o un milagro, la hipnosis es ciencia, de hecho es lo que tú estás comentando de lo que sucede a nivel cerebral ¿no? cuando entramos en estados hipnóticos. Que cada, sí, y cada pues, vez más la ciencia da la razón a, a gente como tú, ¿no?, que proclama que, que la hipnosis no es está, tendría sí, que estar hay, dentro de la hay ciencia. Muchas, hay muchas investigaciones al respecto y hoy en día afortunadamente tenemos internet, tenemos YouTube, todo esto, tú te metes ahí, pones hipnosis, pones Helen Cranford, Universidad de Virginia, hipnosis, y te verás la cantidad de documentales que hay, cantidad de, de, de, de eh, clínicos, de psiquiatras o neurólogos o psicólogos o médicos que están trabajando... En la relación cuerpo-mente, etcétera y, y, y está demostrado científicamente. Lo que pasa es que, bueno, pues la mayoría de las cosas que de la hipnosis que llegan al público en general pues son las cosas estas del circo, sí. del espectáculo, las películas, las novelas, han dado esta imagen distorsionada, estos estereotipos, que yo personalmente creo que no, no se acabarán nunca. La mayoría de la gente pues, siempre pensaba igual, pero la hipnosis, bueno, pues tú también sabes... Muy sí. acerca, Raúl, que la hipnosis se utiliza en el campo clínico, en el campo médico en el campo de la psicología, psiquiatría etcétera, con unos resultados extraordinarios y además lo bueno y la garantía que tiene la hipnosis, que lo peor lo peor, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada, porque es el que dice, oye, ¿y qué me puede pasar? ¿me puedo quedar dormido? ¿me puedo quedar ahí como un zombie, no, hombre, no, lo único que te puede pasar es que no te pase nada, porque pues no te da resultado a ti que vienes con una expectativa de que es una varita mágica y no, sí. y no es una varita mágica pues eso es lo peor, no tiene efectos secundarios. Horacio, ¿qué es la hipnosis regresiva? Pues regresiva viene de regresar, volver a un lugar donde se supone que estuvimos. La persona que todos los años regresa a su pueblo, al lugar de vacaciones, ya está haciendo una regresión en el tiempo. Regresa sí. al lugar donde siempre veranea o regreso a mi punto de partida original donde nací. Bueno, regresar, aquí se tiene, eh, se concibe como que la persona hipnotizada pues regresa en su memoria a experiencias que se supone que tiene su memoria, que pertenecen bien a esta vida, bien al proceso introductorino o a lo que algunos llaman vidas pasadas. Y eh, esto es irrebatible, y voy a repetirlo, irrebatible, sí. que hay miles de personas que, ...tienen experiencias de recuerdos de vidas pasadas... ...esto es irrebatible, esto es evidente... ...no es demostrable que sean vidas pasadas... ...hay 20.000 teorías para explicar... ...pero la experiencia de que gente recuerda cosas... ...que parecen pertenecer a otras vidas... ...eso es una experiencia universal... ...incluso experiencias introterinas ...y experiencias eh, tan particulares... ...como una persona en estado de hipnosis... ...que de repente accede a una información... ...a un conocimiento que en estado de vigilia normal no conoce... ...se da el fenómeno el fenómeno de la xenoglosia... ...hablar una sí. lengua extraña que no conoces... ...xenografía, escribir... Eh, ...una lengua que no conoces tampoco... ...escribir una lengua... Eh, ...un idioma que no conoces... El, ...yo en mi libro he publicado algunas escrituras... ...xenográficas de eh, personas... ...que en estado de hipnosis... ...pues han, han escrito una lengua que no... ...que no conoces vida normal... ...como el árabe, etcétera... ...entonces son regresar... ...regresar a estados... ...o a niveles... De esa mente inconsciente, de ese almacén, de ese archivo, de la memoria, de cosas que por lo general la parte consciente ignora. Y bueno, pues hay gente que dice que está reviviendo una vida anterior. Eh, explicado así en forma coloquial eso sería la regresión. Hay una cosa que has dicho que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que era el tema de la xenoglosia, de esa experiencia que tuviste con una de tus pacientes, que era capaz de describir de en lenguas. ...árabes, pero además antiguas, ¿no? Es un caso extraordinario, porque además era una, una persona... ...que no tenía ningún contacto con el mundo árabe, ¿no? No, eh, bueno, había tenido algún novio de Marruecos, nada más. <risa> pero tenía muchas regresiones, pero no lo hablaba, no lo hablaba árabe, además... que es, ...estaba aquí en España, o se hablaba español solo. Eh, pero escribía, eso sí. Sí, sí, el, este, esta mujer... Esta mujer eh, era de forma espontánea, eh, también tuvo que ver con unos acontecimientos un poco traumáticos de su vida, pero algunas veces cuando entraba en, en estado de hipnosis se, se producía algo que para psicología se llama escritura automática, que cogía un bolígrafo, le dabas un folio, un bolígrafo y empezaba a escribir, y escribía árabe, y esa escritura eh, eh, escenográfica, pues... ...tú la llevabas... Pues ...yo la llevé... ¿no? ...entonces estaba con el doctor... ...Fernando fine del Oso... ...y sí. una vez que, que ocurrió este fenómeno... ...sin buscarlo... ...sin esperarlo deliberadamente... ...pues se le el, el, el escrito... Y, ...y lo consultó con un filólogo arabista... ...un experto en árabe... Y, ...y él dijo... dice ...mira, este es un árabe culto... ...como si nosotros... ...eso fue la explicación que él dio... Dice, sí. ...como si nosotros escribíamos en latín... ...cuatro o cinco veces... ...de las muchas veces que hicimos hipnosis con ella... ...cuatro o cinco veces... ...espontáneamente empezaba a escribir en árabe... Eh, ...luego, la última, la última... ...que yo tengo el borrador ahí en un folio... ...un papel de un cuaderno normal... ...que de repente empieza a escribirlo es un bolígrafo... ...pues, una... ...una mujer, creo recordar, egipcia... ...pero que está en Pamplona... ...y es profesora de español, egipcia... ...y pues, sí. resulta que... ...que se lo llevamos para que lo... ...tradujera, y sí, se empezó a traducirlo... ...y dice, esto es un lenguaje muy culto... ...no, no habla de un lenguaje normal y corriente... ...como si conectara... Con alguien que en el pasado Egipto, la cultura árabe, en alguna, en alguna población, alguna civilización de estas antiguas relacionada con la cultura árabe, fuera una persona ilustrada, que, que pertenece a la aristocracia, a una princesa, a un príncipe, o algún personaje ilustrado de aquella época, más o menos. Y lo, lo interesante de, de este caso es que yo algunas veces quería provocarle esta experiencia y no había manera. Es decir surgía espontáneamente cuando, cuando tenía que surgir, no cuando yo quería. Y es posible una, no sé qué opinarás, ¿no?, una posible explicación a esto, que accediera o, o en estados hipnóticos regresivos se acceda a un campo de información, o campo acásico, como le llaman algunos, ¿no?, donde está toda la información presente, futura, pasado. No sé, es como sí. para dar una explicación, aunque también es una explicación igual de surrealista que decir otras cosas, ¿no?, pero... Tienes razón ahí. Eh, hay muchas explicaciones. Eh... ...inconsciente colectivo, al estilo de eh, eh, Jung... ...que el, sí. el, el inconsciente colectivo que contiene la experiencia de la humanidad... ...contiene arquetipos, etcétera... ...es lo que en el y se llamaba registros acásicos, ¿no?... ...que, o sea, que sí. esa memoria, esa memoria, ese almacén... ...esa memoria de la humanidad, todo lo, todo la, la humanidad... ...pues hemos dejado nuestra huella en forma de arquetipos... En, ...en esos registros, y que es como si dijéramos... ...otra dimensión paralela a esta... ...y que hay gente que en estado de trance... ...pues puede conectar y recibir información hay quien dice no no que esto es directamente recuerdos directos de vidas anteriores etcétera hay muchas experiencias criptoasnesia fabulación de jardí etcétera hay muchas experiencias teóricas pero yo me acuerdo una vez cuando hablando de sí. estos temas precisamente con el caso de esta mujer que hablaba y escribía árabe en estado de hipnosis pues el doctor Fernando Cristo me dijo así ¿no? de forma así ya un poco así medio broma y dice mira sí dice los científicos, los intelectuales, los psicólogos, los psiquiatras, y él era psiquiatra, médico psiquiatra. la gente que investiga estos casos, con tal de no aceptar la idea de la reencarnación, es decir, que hemos vivido otra vida, son capaces de inventarse cualquier explicación teórica que en el fondo no deja de ser tan fantástica como la versión en sí misma. Por eso he dicho antes, el fenómeno real se da. ¿Explicaciones? Pues sí, puede ser. Contacto con el inconsciente colectivo de Jung o con los rajitos acásicos, <ríe> Claro, alguna causa tiene que haber lo cierto es que esta persona se ha dado el fenómeno, yo, que lo he subido muy de cerca y, y sueños premonitorios sueños premonitorios, que yo lo he publicado en la revista Enigmas, colaboraba con ella en, lo, en los tiempos del doctor Fernando Jiménez de los Sol sí. y he escrito artículos de sueño premonitorio antes de que ocurra un fenómeno, ella tres años antes sueña, el fenómeno ocurre en Marraqués etcétera, eh, y un año después de haber ocurrido todo y cuatro años después de haberlo soñado ...pues tal casualidad o causalidad... ...que uno de los protagonistas de, de este sueño... ...aparece por Pamplona... Eh, ...esta mujer eh, habla, entra en contacto con él... ...en fin, eh, ocurren tantos fenómenos, tantos fenómenos... ...la hipnosis es un... ...bueno, es un facilitador... Eh, a, a, sí. ...una cosa muy interesante... ...para las mentes científicas, escépticas... ...que nos puedan estar escuchando... ...es que sí. una de las máximas autoridades... ...en el campo de la psicología... ...el doctor en psicología... ...doctor de psicología de la Universidad de California en Estados Unidos... Eh, ...el nombre es Echel Cardeña... Eh, ...este hombre ha trabajado muchísimo tiempo con los chamanes del norte de México... ...es mmm, psicólogo, médico, o sea, doctor en psicología, científico... Eh, ...él eh, participa del DSM, del, del manual de psiquiatría, el dsm 4, precisamente... ...de psiquiatría donde se reconoce gracias a las investigaciones que él ha hecho con la hipnosis... Sí. ...se ha logrado que la comunidad científica, la APA, la Asociación Americana de Psicología... ...reconozca que eh, existe lo que llaman emergencias o crisis espirituales... ...no necesariamente patológicas sino que pueden deberse a un estado de conciencia superior... ...y él dijo, él dijo, yo soy testigo, lo he oído, en unos cursos de verano de la UNED... ...que se dieron en, en Ávila hace ya unos años... Pues, eh, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, la autónoma, etcétera. Él dijo, fui invitado especial, hablando de la hipnosis, del factor eh, sugestión, etcétera. Él dijo que los chamanes, los chamanes, sí. con el peyote, a veces eh, entran en estos estados no ordinarios de conciencia, tienen desdoblamientos, contacto con los espíritus, reciben información de cómo curar o sanar eh, a alguien enfermo de la tribu, en fin, este tipo de experiencias paranormales, ¿no? Bueno, sí. él dijo que hay personas que entran en estado de hipnosis, lo que ellos llaman el cuarto estado, el estado plenario, llamado plenario para la psicología y para la hipnosis Edisoniana. Eh, dijo, hay gente que entra en hipnosis y se producen unos cambios en su estado de conciencia tan fuertes, tan fuertes, solo a través de la hipnosis, que son parecidos en cuanto a las experiencias transpersonales, espirituales, ...que obtienen los chamanes con el peyote... ...y eso lo dijo ahí delante de toda la comunidad científica... ...el curso de verano de la UNED, en Ávila... ...todos eran psicólogos, todos eran... ...que, eh, que el peyote es una droga... ¿Eh? ...el peyote es una droga... ...claro, es una sí. droga, es el cactus del peyote... Mm. ...que los el, chamanes... Eh, ...y sus seguidores, sus iniciados... ...pues en un concepto, en un contexto ritualístico... de ...espiritual para ellos... ...pues toma, toman el peyote, lo mismo que en otras partes... En Brasil, por ejemplo, pues es la ayahuasca, hierbas ¿no? o en este caso cactus, que provocan o producen ciertas alucinaciones, ciertas visiones, que bueno, esto es tan viejo como el mundo, que lo han utilizado todos los chamanes, sacerdotes de muchas culturas, y uno de los más investigados y más respetados en el mundo de, de la antropología y estudiando el chamanismo en los estados altos de conciencia, a través de, de las prácticas de los chamanes, sabes que bueno, el peyote pues, rápidamente te provoca unas visiones, unos desdoblamientos extraordinarios. Bueno, pues hay gente que en hipnosis tiene eso. Pues, pues a lo mejor esta mujer que, que estamos comentando es precisamente de esas, que entra en un estado de hipnosis que no son los ordinarios de los cuales hemos venido hablando anteriormente, sino que son especiales. Es decir, una vez que abrimos o entramos, esto es una forma coloquial, ¿no?, porque realmente sí. eso de abrir, entrar, es un poco relativo, bueno... Una vez que, por decirlo así coloquialmente, entramos en el inconsciente, este puede abrir las puertas y puede pues, darnos información que conscientemente no tenemos ni idea, puede sorprendernos. Esto nos habla de la inmensidad de la mente, del misterio por excelencia que es la mente. No nos conocemos, no sabemos. La hipnosis es como la llave para abrir la puerta al inconsciente y ese inconsciente tiene más puertas, más puertas y a veces hay gente que se queda en la superficie, que ya es bastante... Ya puede utilizarlo y hay gente que a lo mejor entra hasta el fondo... ...y tiene estas experiencias paranormales... ...este hombre, Echel Cardeña... Sí. ...que está trabajando con la hipnosis... ...que está trabajando con psicología eh, académica, científica... ...pero que está especializado en estados no ordinarios de la conciencia... ...y su herramienta principal es la hipnosis... ...hombre, está becado ni más ni menos que por la universidad... Eh, ...de el Lund en Suecia... Sí. Y, y está, tiene la cátedra de parapsicología. La, la cátedra de parapsicología para estudiar los fenómenos eh, anormales o que llamaríamos parapsicológicos y sí. su herramienta principal es la hipnosis. Sí, sí, está becado. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. En la hipnosis también se han producido eh, fenómenos telepáticos. Sí, si tú actúas eh, en estado de hipnosis, en estado de trance, en estado de meditación, llámale como quieras, los yoguis, mucha gente, y hay gente espontáneamente que tiene un apaciguamiento, una inhibición cortical y una activación subcortical, pues esas áreas de telepatía, de receptividad, de preconexión, pueden despertarse y activarse. No es que la hipnosis que vaya a dar esa capacidad, sino que es una capacidad, la telepatía, eh, eh, es, es algo que se supone que potencialmente todos tenemos, en mayor o menor eh, grado, la intuición, etcétera. Bueno, pues hay hay ciertas áreas que se pueden activar. ...y creéis, no sé lo que hace propiciar, al decir, no sé, me refiero a un trance... ...al decir sí. un trance, pues me refiero a una meditación, una focalización de la atención... Eh, ...la mente se calma más, activa más el inconsciente y de ahí, pues pueden venir percepciones, visiones... Y yo tengo gente directa, que los conozco, de que nacieron porque forman parte de mi familia... Sí. ...que tienen unas visiones y unas alucinaciones extraordinarias de cosas que, bueno... Son las típicas por ahí que aparecen en muchos relatos de literatura parapsicológica o que estudia la, la psicología transpersonal, visiones, muchos de los relatos de los santos, de los místicos, de la Biblia, otros libros que aparecen y fulano de tal tuvo una visión y se le apareció no sé quién y tal, pues yo tengo gente cerca a mí sí. que de vez en cuando tiene esas visiones, gente que ha fallecido y se la aparece y le transmite un mensaje, en, en mi caso concreto yo sé al 100% que eso es real, es auténtico, o sea, porque, es porque conozco a la persona que tiene la visión, conozco al, al espíritu que se le ha parecido, lo conocía, sí. y sé que ese mensaje, en el caso que es mío, tiene que ver conmigo y que es un mensaje verdadero. O sea, lo que quiero decir con todo estos roles es que conocemos tan poco de nuestra mente, conocemos, sí. mira la doctora Helen Cranford, esta de la Universidad de, sí. de Virginia, Estados Unidos, en uno de los documentales que hay por ahí que tengo yo y y está por ahí, pues yo estoy todo, ¿no? Con métodos científicos, con resonancia magnética funcional, investigando, etcétera, etcétera. Y otros, y otros son investigadores en el campo de la neurociencia. Ella dice algo muy interesante. Dice: Mira, después de todas estas investigaciones que estamos haciendo, sabemos más o menos lo que ocurre en el cerebro, porque el cerebro pues puede ser fotografiado, medido, pesado, tocado. Sí. Dice: Pero no sabemos lo que ocurre en la mente. Ella tiene ser sí, claro. científica, pero científica de verdad. Dice. Tiene que reconocer con humildad. Sabemos qué ocurre en el cerebro, es decir, la parte física, pero no sabemos qué es lo que ocurre en la mente. Creo que eso es lo que define un poquito pues sí. que la hipnosis a veces pues provoque ciertos fenómenos que a la comunidad supuestamente científica les incomoda porque se salen de los paradigmas y de las Correcto. cosas que ellos conocen, que ellos quieren mantener. No quieren abrirse a otras experiencias porque eso supone romper con muchos paradigmas y volver a replantearse muchos de los supuestos teóricos de la llamada ciencia. Me gustaría hablar de uno de los últimos libros que has escrito, que si no estoy mal informado es Hipnosis en terapia, tres años de conversación. Sí, ese es el último que me ha publicado la editorial Tintamala. Correcto. Y, y la anterior fue Hipnosis y PNL", y PNL, terapia para el cambio. Entonces son los dos últimos libros. Y, ¿De qué? Y ahí... ¿El de Hipnosis y PNL? Sí. Eh, estamos hablando de programación neurolingüística. Programación neurolingüística que es probablemente... De, ...de las estrategias o abordajes o protocolos o técnicas, conjunto de técnicas... ...aplicadas en muchas áreas, en muchas áreas eh, humanas, del campo humano... ...pero sobre todo la psicoterapia es probablemente para mí... ...después de sí. 37 años he eh, pasado por estudiar psicoanálisis, psicología transversal... ...un montón de cosas, creo, creo que es la mejor estrategia que existe para hacer cambios... ...y, y cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta... ...que esté bien formado en programación neurolingüística... ...tiene una herramienta poderosa para ayudar a sus pacientes... ...y bueno, si ya lo hacen en hipnosis... ...aumenta su eficacia en un tanto por ciento muy elevado. ¿A quién va dirigido? ¿Hipnosis y PNL este tipo de libro? a quién Hombre, la eh, hipnosis y PNL, Terapia para el Cambio... ...está dirigido a los terapeutas. Me da igual que sea un médico, un psiquiatra... ...un psicólogo clínico, sea quien sea... ...pero que esté haciendo terapia... ...en el campo de la salud y en el campo de la psicología. ¿Y qué psicoterapeuta, ¿El clínico o no? El que quiere, esté trabajando tenga una consulta o esté ayudando a la gente a vencer sus miedos, a superar una baja autoestima eh, para el deporte, preparación al parto, eh, como es utilizar la mente y las capacidades de la mente, cualquiera, está está muy dirigido pues eso a gente que esté trabajando. Hombre, una persona normal y corriente, profana, que eh, ni, no va a hacer nunca terapia ni va a dedicarse a esto, hombre, si tiene un poquito de interés cultural por aprender en... Cosas que, que tienen que ver con la mente, con el cerebro, cómo funciona el inconsciente, cómo funciona el poder de la sugestión, cómo se puede eliminar un miedo, etcétera. Ejercicios de relajación, ejercicios de visualización, ejercicios para el estrés, todo esto, pues también les sirve. Están dirigidos a gente que tenga ciertas inquietudes uh -huh. y, sobre todo, que estén trabajando con algún tipo de terapia. Y el diagnóstico en terapia, sí. tres años de conversación, pues eso... tres años de, de las entradas que he hecho en el blog de la intervenciones de muchos de los que siguen el blog y me hacen comentarios en relación a lo que yo digo eh, experiencias que he tenido con mucha gente, lo cuento y es un resumen que también para la gente que le, que le interese, le guste, pues todo esto que tiene que ver con el conocimiento que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con, con la mente y si son profesionales pues también, hombre, está un poco dedicado a gente un poco especial, especializada en este sentido Y para los común de los mortales, ¿qué libro Tuyo. Yo, yo voy a recomendar uno, porque es uno de los que a mí pues más me ha ayudado, ¿no? que es Guía Práctica de Hipnosis. Guía Práctica de Hipnosis, eh, que iba por la segunda o tercera edición. Y, sí. Pues ese libro, eh, es, digamos, no es que sea realmente el primero, porque ya lo, lo que ocurre es que el primero realmente que hice fue publicado en forma de fascículos por la revista Nisma con el doctor Jiménez Deloso, pero bueno, el primero ya en, tamaño, en formato así ya libro, es el primero. Eh, y este libro además eh, guía práctica como indica desde las técnicas básicas a la, a la regresión sí. eh, es un libro que tiene una historia porque en unas condiciones así un poco raras y extrañas pues iba a ser publicado estando eh, incluso en vida el doctor Jiménez del oso ocurrieron ciertos fenómenos después de entregar el manuscrito y todo y pasar por ciertas personas que se responsabilizaban de, de prepararlo y meterlo en la en, ...y sacarlo, etcétera, etcétera... ...no se publicó, se perdió el manuscrito... ...porque nadie me daba fe de él... ...pasaron varios años, murió el doctor Jiménez del Oso... ...y entonces yo... Mmm, ...bueno, ya pensé que ese libro no iba a ser publicado... ...pero en una reunión, unas condiciones X ...delante del, del editor... Que, ...que se había hecho un poco el loco... O, ...o había sido un poco el que... ...el causante de que el libro no se publicara... ...pues... Mmm, ...coincidí con él... ...y le dije que, que había varias personas... ...que a través de unos sueños, curiosamente... Y esto es literalmente, como voy a decir gente ...cursos, hay en sí. Canarias... Eh, ...gente que no tenía ni idea... ...de las cosas que yo había hablado con Jiménez de Loso... ...ni mucho menos, iba a publicar un libro... ...no iba a publicar un libro, pero pues no, lo no sabíamos... ...el doctor Jiménez de Loso y yo... ...y cuatro personas más... ...pues sí. habían tenido visiones con él, con el doctor Jiménez de Loso... ...se les aparecía a esta gente... ...y, le, y le, entre otras cosas... ...les decía que el libro saldría adelante... ...claro cuando esta gente me decía a mí esto... <risa> me lo decían así un poco diciendo: Bueno, dice, a mí me parecido, me ha dicho esto, y dice: ¿verdad? Si Yo no tengo ni idea si esto es verdad o no. Yo me quedaba alucinado, yo me quedaba impresionado, claro. y ¿verdad? digo: eh, Esta gente es imposible que se lo imagine, que es fantasía, y no tienen ni idea del libro ni nada. Si este libro yo ya había pensado que no se iba a publicar, bueno, total, que recibí varios mensajes, incluso a un familiar mío también, y, me, y yo recibí un montón de informaciones a través de, de, de, de personas físicas, a través de visiones o sueños donde. Fernando Jiménez Deloso, el doctor Fernando Jiménez sí. del se le aparecía para permitirme un mensaje. Dio la casualidad en una fiesta muy especial que yo ni tan siquiera podía acudir porque estaba enfermo. Se dio la circunstancia, acudí, me pusieron una mesa con el editor y un comentario y dije: Mi libro se va a publicar. Él sonrió un poco así, como diciendo: Sí, sí, se va a publicar así. Como diciendo: No, porque depende de mí, yo no lo voy a publicar. En cuanto sí. que dije que había recibido un mensaje del doctor Fernando Jiménez Deloso, se quedó pálido porque él tenía un gran respeto sí. a él. Me pidió el libro y al mes salió al mercado. Eh, y luego, nada, enseguida se vendió y, y tuve que ampliarlo y corregir, ampliado y corregido, la segunda edición. Y entonces el libro, yo sé que está en el mercado porque, bueno, pues el doctor Fernando Jiménez Del Oso me dijo que lo escribiera, yo lo escribí y él se encargó incluso después de haber muerto de. Pues... Que... <risa> Esto es literalmente como lo estoy diciendo. Curiosa historia. Es la realidad. Pues esta, el guía práctica de hipnosis, que lo podemos encontrar incluso en, en Amazon. Eh, sí, en el Corte Inglés. Corte, corte Inglés, inglés también, también, ¿no? Editorial Nautilus. Sí. Va por segunda o tercera edición, incluye incluso un CD. Sí, dos ejercicios de visualización y una regresión. Una regresión un poco metafórica, simbólica y tal, muy interesante, para que la gente que quiera empezar a experimentar un poquito pueda hacerlo. Así muy light, muy tranquilita, muy, sin, sin mucho... Mucha sin mucha complejidad. Claro, porque hay que respetar siempre el de la gente todo, no hay que hacer cosas espectaculares para que provoquen ahí disparate, ni mucho menos. Cosas que sean experiencias muy agradables, muy bonitas, muy bien dirigidas, para empezar a explorar que pueda hacer, sí. Yo, eh, ya para ir acabando, me gustaría que nuestros oyentes supieran que Horacio Ruiz pues, realiza cursos, aparte de conferencias, que ahora uno de los últimos cursos que va a dar aquí en Canarias ...es sobre el 13 y el 14 de junio, es un taller eh, monográfico de regresión hipnótica... ...una puerta a vidas pasadas, explícanos un poco de qué, de qué va este taller. Hay mucha gente que, que a, veces, a veces, una vez porque se busca directamente... ...y otra vez porque sale espontáneamente a través de, de la técnica regresiva... ...o a través de estas experiencias de supuestas vidas anteriores empiezan a conectar con experiencias que les ayuda a resolver los problemas que tienen en el presente. En otras palabras, hay algunos problemas, miedos, fobias, traumas, etcétera, que se muestran resistentes a cualquier tratamiento de psicología clínica o, o, o incluso con la misma hipnosis. Y hasta que no se les hace regresiones a vidas anteriores, no logran conectar con la causa causorum del problema y no logran aliviarlo. Esto está muy bien explicado con el mundialmente famoso doctor... Eh, Brian Weiss que trabajando con, con los protocolos de, de la psiquiatría oficial, pues también empezó a trabajar con hipnosis y sin buscarlo, él tenía una mentalidad muy ascética, muy científica, etcétera, pero trabajando con la hipnosis, pues espontáneamente, como he dicho antes, hubo gente y eso estaba publicado en sus libros, que espontáneamente empezó a tener recuerdos de vidas pasadas, de, que se conocían de vidas pasadas y que ahora volvían a... a ...a reencontrarse curiosamente en la consulta del doctor Ryan Weiss... ...y muchos de ellos no podían no pudieron resolver sus problemas... ...a pesar de la psicología, de la psiquiatría... ...de la farmacología, de la hipnosis convencional... ...hasta que no empezaron a recordar vidas pasadas... ...entonces son cada vez más también... ...comparativamente son pocos, pero cada vez son más... ...incluso los médicos o los psiquiatras o los psicólogos oficiales... ...que también trabajan con las técnicas... ...y yo desde siempre he trabajado con las técnicas de regresión a vidas pasadas... ...cuando me pide alguien o, o surge espontáneamente. No lo hago habitualmente porque me parece que la mente de la persona es algo muy delicado... ...no podemos empezar a hacer aventuras ahí exploratorias eh, por frivolidad... ...solamente cuando el caso lo requiere no hay que hacer regresiones por curiosidad... ...sino por una causa y, y entonces me ha parecido... ...que hay un grupo de amigos ahí en, en Gran Canaria... ...que han dicho, ¿por qué no vuelves a hacer un taller aquí de regresiones?... ...para, queremos profundizar, queremos conocer bien las técnicas... ...como una herramienta más en psicoterapia para utilizarla... ...que al cabo del año han sido cuatro personas las que hemos utilizado la regresión... ...les ha ayudado bien, estupendo... quiero decir que no, yo normalmente no trabajo siempre al 100% con ellas... ...pero las tengo ahí, yo las investigo... ...soy un gran practicante de la regresión, a nivel individual... Sé que es una herramienta muy poderosa y por eso vamos a hacer ese taller, ese monográfico, porque hay mucha gente que está muy interesada en las regresiones y vamos a darle la herramienta como una herramienta psicológica más. Es más eh, un enfoque, no como un cotilleo de saber quién era yo en una vida pasada, ¿no? sino a lo mejor que puede servir para curar pues, una fobia o, o para psicoanalizarte. O para... No se trata de, de que vamos a hacer este taller ...para regresar a una vida pasada... ...simplemente por curiosidad, o también? No, eh, hombre, eh, eh, si alguien viene por curiosidad... ...no le voy a decir que se vaya... ...pero yo aconsejo que solamente sea aquel que eh, quiera... ...tenga una motivación... ...porque incluso la, la gente puede tener experiencias... ...imágenes, recuerdos, de vidas anteriores... ...que le ayudan a comprender el problema... ...y a resolver el problema actual... ...y luego poder, se puede cuestionar si realmente ha sido una reencarnación en el sentido más o menos así tradicional o simplemente ha sido una fabulación, una metáfora que le ha formado su propio inconsciente. Eh, eso se afecta también, que no necesariamente, cuando la gente tiene recuerdos de vidas anteriores, o regresiones a vidas pasadas, eh, ya de entrada podemos aceptar que sí, que, que eso es irrebatible, que no, no, no, no, la mente puede fabular mucho, pueden ser fantasías, puede ser la tristonnesia o fabulación. La misma mente te monta todo un escenario, es como si el, el, la mente inconsciente te formara una especie de psicodrama a través del cual en ese psicodrama se representan unos problemas que tú tienes y tú los ves, los visionas, te enfrentas a ellos simbólicamente y eso repercute luego en tu vida diaria cuando salgas del trance, etcétera, etcétera. Bien, a, aunque fuera así, no deja de ser fantástico, aunque no fuera cierto la reencarnación en el sentido histórico que todos conocemos, eh, lo que nadie, nadie, nadie, absolutamente nadie puede rebatir, salvo los ignorantes que no tienen ni idea de lo que es la regresión, como algunos psicólogos oficiales, académicos que dicen que es una práctica hiatrogénica, lo dicen porque no han practicado jamás en su vida, pues es una herramienta muy poderosa y no recuerda, porque a ti te da ganas recordar, no depende ni del terapeuta ni de la persona, depende de que la persona tenga esas experiencias dentro o no las tenga. ...que yo puedo querer hacerte una regresión a ti... ...me tiro cuatro horas y a lo mejor no ves nada... ...y, y, a, lo, y, y a lo mejor tú ni quieres y no sale... ...y a lo mejor tú no quieres y te sale. ¿eh? ...son los contenidos del lo inconsciente... ...herramienta poderosa, sí, bien realizada... ...por supuesto, es magnífica, es extraordinaria... ...da otro sentido, si tú la vives como algo real... ...provoca una especie de transformación, te impacta... ...comprende muchas cosas y te ayuda a madurar en tu proceso de evolución, en tus reflexiones. Es una práctica extraordinaria que yo aconsejaría que todo el mundo la practicara con un profesional competente, claro. Pues taller monográfico de regresión hipnótica, una puerta a vidas pasadas, tendrá lugar el 13 y el 14 de junio, que es eh, fin de semana, en Gran Canaria, en Las Palmas. Y hay unos teléfonos que, si quieres, pues los doy en antena. Sí, los das ahí, tú los tienes por ahí y así sí. nuestros oyentes si están interesados por eso pueden contactar pues con los teléfonos. Pueden llamar al teléfono 928-904-230 y luego dos móviles, el 622 75 71 y el 6189 19 -087. Luego también hay dos correos electrónicos, uno que es eh, hipnosiscanaria.hotmail.com y el otro que debe ser eh, tu correo info arroba horaciosruiz.es. Es. Y luego también pueden encontrar información en tu web horaciosruiz.es. Es correcto, ¿verdad? Lo has explicado muy bien. Pues Horacio, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerte inmensamente, pues, que hayas estado aquí con nosotros. Eh, te deseo todos los éxitos del mundo y que sigas con esta labor divulgativa y de ayuda. Y espero pues, que nos podamos ver pronto y tomarnos un café. Hombre, eso, ¿ves cómo existe la telepatía? Yo estaba pensando en eso. Pensando en eso ¿ves? Esto es una demostración científica de que existe. Lo único que tenemos que denunciar es ver quién paga. <risa> eh. Venga, pues un Venga, abrazo, Horacio. Abrazo, abrazo, ¿no? un abrazo, un abrazo, abrazo, gracias. gracias. Chao a ti, Dios Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. TiempoDemisterio.com en busca de la verdad.